Para mí, la poesía significa el lenguaje del alma. Esto no quiere decir que no hayan otro lenguaje. Es aquella magia que queda atrapada en las palabras. Lo más cerca del mar es Cartagena, Algarrobo, Isla Negra, son ciento y tantos kilómetros de Santiago. Entonces, era la posibilidad de contactarse con el mar. Y eso, para un poeta, es un regalo inmenso, Su alimento emocional. A mí me parece vital. Todos los centros poéticos. El Museo de Isla Negra de Neruda, de Vicente Teodoro, Y esto lo ha vuelto el litoral de los poetas. ¿Por qué, además? En general, tenemos eventos que tienen que ver con estos gigantes de la poesía. Se han hecho encuentros literarios, presentación de libros. Eso ha hecho que muchos poetas vienen acá, vengan a hacer talleres. Y hay un atractivo especial porque la presencia de estos poetas inunda el espíritu de este litoral con el espíritu de ellos. En estando aquí, sur el litoral chileno, on ressent vraiment une energía euh, particulière. On se relaxe. On regarde la maison de Pablo Neruda, on l'imagine en train d'écrire ses poèmes en face de la mer qui l'inspirait. Il y a une énergie dans cette maison, on ressent l'énergie de Pablo Neruda. Mm. Me encuentro todavía con frases de Weodoro. Poeta, no le cantéis a la rosa, hacerla florecer en el poema. Se trata de hacer mundos nuevos. La palabra tiene mucho poder. Veámosla en el poder transformador de una realidad. Si esa realidad te llega al espíritu, puede transformar tu espíritu. Y ahí estaría el objetivo.